en filosofía, doctor en economía, doctor en derecho y ciencias políticas, Ramón Ramírez Serazo. Con él hablaremos de todo, de la actualidad política nacional. Hablaremos de la explotación minera con daño ambiental y exportación de minerales. El restablecer la constitución de 1979, el Tribunal Constitucional deja de funcionar para convertirse otra vez en Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Volvería la bicameralidad, Cámara de Senadores y Diputados? ¿Se restablecería la de estabilidad laboral? Muchos temas que vamos a tocar en este momento con nuestro gran invitado, el doctor Ramón Ramírez Serazo, en un programa que usted no se puede perder. A nuestro estilo característico, sin temores, y sin bordazas, directo a la yugular, ahí donde le duele la clase política corrupta. Hola amigos, ¿cómo están? Con un retraso comenzamos. Estamos acá otra vez, este es su programa directo al grano a través de Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Hoy tenemos una gran entrevista y vamos a hacer docencia al más alto nivel. La docencia que no le gusta este gobierno corrupto. La docencia que no le gusta la clase política corrupta. Tenemos un invitado de lujo, un invitado que cualquier canal de señal abierta desearía tener para hacer una docencia, porque usted, noble poblador del Perú, noble compatriota, se merece una docencia como la que vamos a hacer en este momento con el doctor Ramón Ramírez Herazo. Comparta el programa en este momento. Compártanlo con su grupo de Facebook, de WhatsApp, de LinkedIn, de Telegram, de Messenger y de Instagram. Que llegue, que llegue a más peruanos. Doctor Ramón Ramírez Herazo, es un honor tenerlo en directo al grano y más aún tenerlo en Nacional TV Perú. Muchas gracias, amigo Cerveja. Encantado de estar con ustedes acá en, en el canal. Es importante, le decía a usted por teléfono, ¿no? este, dar una información de calidad, pero sobre todo una información veraz, una información que se sustente en datos, en hechos, y no en especulaciones. No es lo que yo pienso. He estado escuchando declaraciones de la señora esta, Mirta Vázquez, que fue premier, y de otros este youtubers no es cierto que tienen un manifiesto desconocimiento de lo que es el sistema constitucional no al igual que el profesor este, Aníbal Torres no porque no es su especialidad no no se le puede decir si que conozca la teoría constitucional porque es un civilista pero hay muchos este estudiantes hay mucha gente digamos este que por esa desinformación puede creer no es cierto que lo que se señala, digamos, lo que se expresa en esas intervenciones es la verdad. Y le voy a demostrar que no es así. Entonces, este, tenemos que informar con verdad. ¿no? Y la verdad no es una verdad absoluta, es una verdad probabilística que se sienta sobre los datos y, y hechos. Y eso se lo digo como, como periodista profesional. Estoy a sus órdenes, este, amigo Segreja. Doctor Ramírez Herazo, si se restableciera la constitución de 1979... ¿Dejaría de funcionar el Tribunal Constitucional para otra vez volver a ser Tribunal de Garantías Constitucionales? ¿Habría un enroque, un cambio de funciones, restableciéndose la Constitución del 79? Ya, muy bien. Vamos al punto. ¿no? Este, los especialistas en, en teoría constitucional, en derecho constitucional y en teoría política saben perfectamente ¿no? que se manejan dos conceptos: legitimidad y legalidad. No, este, lo que es este, la materia y lo que es la forma en, en el derecho. El primer, primer punto, ¿no es cierto? ¿Es viable, es posible la restitución de la constitución legítima y legal de 1979? Sí lo es, por una sencilla razón. Es la única constitución en el mundo junto con la Constitución Mexicana de 1917-18, que tiene una cláusula pétrea, una cláusula pétrea que es imprescriptible, no autoaplicativa. ¿no? ¿Por qué? Porque, porque es así, porque se origina en el poder constituyente, original. No es un poder constituido como lo es el Tribunal Constitucional, como es la Corte Suprema, como lo es el Congreso de la República. Por lo tanto, esa es una norma que está por encima de los poderes constituidos. Y eso no lo pueden desconocer jurídicamente, de jure. Lo pueden suspender o lo pueden dejar de lado de facto, por la fuerza, pero eso no genera derecho en el Perú. Por ejemplo, yo he estudiado más de 190 constituciones que las tengo aquí. Tengo acá la última, no cierto? La, la, la italiana, ¿no? La alemana, la ley fundamental de Alemania, la francesa. ¿no? Y, y, y esto, digamos, proviene desde la ilustración, desde la, el racionalismo constitucional que se establece a partir de la teoría política de Rousseau, que mucha gente lo malinterpreta. Escuchaba, anteayer o ayer era una, me enviaron un, un video ¿no? donde alguien se expresaba sobre Rousseau que, que demuestra que es una total ignorancia, ¿no es cierto?, haciendo ver que, que, que, que Rousseau podría ser partidario de una suerte de asamblea constituyente corporativa, de fuerzas sociales, ¿no es cierto?, que participan en, en, en la elaboración de una nueva constitución. Rousseau es contrario a eso, no a eliminar, digamos, este la, lo que se llama segmentación en la sociedad para darle privilegios ¿no? a, a un grupo frente a otro grupo. En una democracia, en una república, todos somos iguales, según la teoría constitucional. Y es por eso que se produce la Revolución Francesa, si quiere retrotraer, ¿no es cierto?, a la CIE de ¿no es cierto?, donde había estamentos que tenían mucho más votos que el pueblo ya Es un error total, Muy ¿no? la gente que puede haber escuchado esto, digamos, puede decir, ¿no es cierto?, de que las cosas son así, las cosas no son así, acá tengo el libro de Rousseau, se le, le puedo leer, pero cuestiones tiene tiempo, digamos, este, desarrollo el argumento. Entonces, la única Constitución legítima, ¿no es cierto?, es la de 1979. ¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional? ¿Qué pasa con la Corte Suprema? ¿Qué pasa con la Fiscalía de Nación ¿Con las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. En derecho, eso se llama teoría de la adecuación. Todo el sistema normativo constitucional, supraconstitucional, infraconstitucional, ¿No es cierto? Se autorregula. ¿En función de qué? En función de la, la carta, digamos, que está vigente en una sociedad a partir, digamos, de la restitución. No hay ningún problema. Porque si usted aplica en la lógica que, que, que esté en la pregunta, entonces, sencillamente, el código civil que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, de 18, 1984, el código penal de 1991 que tenemos hoy día son anteriores a la Constitución del 93, por lo tanto no podrían ser aplicables. ¿Por qué? Porque tendría que darse una, un nuevo Código Penal, un nuevo Código Civil, luego de la Constitución del 93. Y eso no sucede. ¿Por qué? Porque todos en, en, en el Perú adecúan, ¿no es cierto?, el sistema legal a la norma, digamos, que ha sido promulgada, ha sido eh, puesta en vigencia por el órgano legítimo, entonces, por eso que se aplica la Constitución de, 19, perdón, la del Código Civil de 1984, que se hizo, que se hizo, bajo la vigencia de la Constitución de 1989. Y nadie, ningún juez le podría decir, ¿no? Como está vigente, entre comillas, la Constitución de 1993, este, 93, yo no puedo aplicar hacia atrás el Código Civil de 1984. ¿Por qué? Porque es anterior a esta Constitución fujimontesinista. Entonces, hay, hay un absurdo lógico, ¿no es cierto?, entonces, ahí no hay ningún problema. No hay ningún problema, al contrario. Es una obligación del Tribunal Constitucional cumplir con un deber imperativo. ¿No? Este que le señala ese artículo. Dice restablecer el imperio de la Constitución del año 79, porque si no lo hacen estos señores los siete magistrados del Tribunal Constitucional y los 130 congresistas están incursos en, en responsabilidad penal, civil y administrativa. ¿No? ¿hasta cuándo? hasta que se restaure esa constitución también escuché el argumento ¿no? que han pasado 5 años han pasado 20 años, 27 años ¿y por qué no lo hiciste? eso es un absurdo desde el punto de vista jurídico porque en, en materia constitucional cuando hay cláusula patria se impone, ¿no es cierto? y se utiliza lo que se llama la imprescriptibilidad es decir que el tiempo no corre es como en los delitos de lesa humanidad. Si alguien comete un delito de lesa humanidad, genocidio, pueden pasar 50, 80, 100, 200 años y el Estado tiene que perseguir ese delito. No puede decir que como han pasado 10 años, han pasado 20 años, esto lo está escrito. No, porque en el derecho hay excepciones. Y esas excepciones tienen que ver con la aplicación en el tiempo, ¿no es cierto?, de lo que es una norma jurídica. Más aún, cuando tiene digamos, fuente de poder constituyente original. En, en pocas palabras, en pocas palabras, eh, sucede lo mismo con, con, con, con el juicio de los nazis, ¿no? que los siguen buscando, que los han buscado de 40, 50 años después de la guerra y lo que hicieron no prescribió, simplemente nunca se olvidó. Es una, es una semejanza, digamos. No, es porque eso, eh, perdón, porque, perdón, porque eso está en la Constitución Alemana, en la Ley Fundamental de Alemania de 1949, y en tratados internacionales. ¿no? Alguien despistado podría decirlo, ¿no? como los crímenes nazis, el holocausto y todo lo que pasó del, del año 30 de, 30 de enero de 1933, cuando los nazis, ¿no es cierto?, tomaron el poder en Alemania, por la puerta trasera, porque no ganaron las elecciones, hasta el... 2 de mayo de 1945 en que se firma la rendición incondicional todos esos crímenes no podrían ser perseguidos porque no había ley penal, no había tipo penal el tipo penal recién se, se crea el 47, 48 50 y el tribunal de Nuremberg, no es, es un tribunal a posteriori de genocidio y usted ve de ahí desconoce pues, ahí se llama la, la aplicación del principio por ultraactividad, no por retro ¿No? porque en el Derecho hay tres modalidades eh, eh, lo retroactivo lo retroactivo y lo ultraactivo ¿no? entonces hay que conocer ¿no es cierto? esta materia, modestamente le digo ¿no es cierto? yo soy máster, maestro magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, aparte de las otras siete maestrías, soy doctor en Derecho mi especialidad es la teoría política constitucional y si conozco algo, he leído 190 constituciones y las he analizado yo, la verdad que, que me doy contra la pared cuando escucho esta, estas este, presiones de gente, digamos que sin el menor rubor, sin el menor decoro, pues expresa cosas que no tienen sentido, ¿no es cierto?, como la, la señora Stamirca Vázquez, que textualmente dice, ¿no es cierto?, eh, escuché una entrevista, la que fue premier, la, la caviar, ¿no?, que es una mujer que, que demuestra pues una indolencia jurídica absoluta, ¿no?, yo no sé cómo puede ser, profesora en la Universidad Católica, dice que la, la restitución de la constitución, textualmente lo voy a leer, del 79, digamos, es inviable legalmente y jurídicamente, dice. ¿sí? No, porque dice que hay límites, ¿no? Porque porque el país está, digamos, este está está ahorita complicado, es ¿sí? ¿No? Y la constitución del 93 de, de, de, se ha validado, dice. ¿sí? ¿Ya? Y no es posible restituir la constitución del 79 por varias razones legales. ¿Qué razones legales? Ninguna, pues porque no hay. Porque, fíjense, termina esta parte. Ningún jurista, ni un abogado serio, ningún constitucionalista le puede decir, no puede convertir lo que es acto ilícito, lo que es un delito, ¿no es cierto?, en un acto lícito. No lo puede legalizar. No puedes convertir la piedra en diamante, ¿no? ¿Por qué? porque el golpe de 5 de abril fue un delito que mereció una condena por parte de la Corte Suprema, como cosa jugada material, entonces ya eso está decidido, se cometió un delito. Pero No, no, estamos viendo lo Perú, y finalmente, ¿no es cierto?, ese golpe originó la constitución del 93, entonces acá se aplica un principio jurídico, ¿no es cierto?, lo accesorio corre la suerte de lo principal, ¿Qué cosa es lo principal? El golpe de Estado, el delito de rebelión y sedición. ¿Qué cosa es lo accesorio? Su producto, su, su, su, eh, eh, el monstruo que se creó, que fue la constitución del año 93. Entonces, acá ¿acaso también hay, hay dos posiciones, mi querido este, amigo? Una posición de todos los neoliberales, eh, los pseudo-neoliberales, este, todos aquellos vergonzantes, ¿no es cierto? Todos asolapados que dicen, no, no no toquemos la constitución porque es la mejor que ha habido, que nos ha llevado al, al, al paraíso, ¿no es cierto?, todo el mundo tiene plata, tenemos un per cápita de 7 mil dólares, eso es absolutamente falso, usted váyase a los pueblos jóvenes, váyase usted a la puna, no, un peruano, ¿no es cierto?, no tiene ingresos más allá de 100 soles al mes, ¿cómo le puede decir que tiene ingresos de 7 mil dólares dólares? Este, Anuales, o sea, 7 por 4, cerca de 28 millones. Es una gran mentira, porque ahí se trucan las estadísticas, se lo digo como economista, porque la riqueza está concentrada en un 1%. Y cuando el, el per cápita es el peor indicador para poder analizar la pobreza en el Perú. Y termino esta parte, y termino esta parte, discúlpenme usted, porque quiero dar alguna información a los, este, a los oyentes y a sus radioescuchas, Fíjense explicaba no, que la señora esta pues este no de todo argumento No, tiene Aníbal Torres noción de lo que es un referéndum ¿no? Este, ¿no? De, de este, ¿no? Este, no, no, se puede Torres la no, no, no, la izquierda no, no, no, no, de debatiendo dice no, no, no, no, puede debatir no, no, no, no, no, no, que es la que tiene que poner en vigencia la Constitución del 79 y hacer las modificaciones no en ella o de lo contrario dice hay que redactar una nueva Constitución totalmente absurdo pues por qué porque la, la Asamblea Constituyente la nueva Asamblea Constituyente que deriva de un poder ilegítimo como es este Congreso no también estaría viciada este Congreso no puede convocar a nadie ¿No? y por lo tanto la salida es de tipo político constitucional y eso está digamos regulado en el derecho constitucional internacional y, y funciona en la teoría constitucional claro que sí y, y, y se lo pruebo, en el Perú ¿no? dijeron ahí por ignorancia que no conozco ningún caso que el derecho este, no retrocede, que, que es una bestialidad lo que están hablando fíjense, acá tengo una, una joya ¿Ya? una joya porque yo tengo más de 15000 mil obras tengo siete bibliotecas y, y esta joya esta, esta joya es la prueba no es cierto de lo que le estoy hablando a usted que en el Perú hay precedentes de la restitución de constituciones son dos el año de 1826 porque la Constitución de Bolívar quiso derogar manos militares ¿No es cierto? La constitución, la primera que tuvimos, la constitución del año de 1823. Vino acá a Bolívar y la mandó al tacho a la basura en la constitución del 23. ¿Ya? Y la segunda fue el año de 1867, cuando la dictadura de esa época de, de Vivanco mandó al tacho a la basura en la constitución del 1860. Entonces, ahí se está produciendo lo que se ha producido en estos momentos en el Perú, ¿no? Y se restituyó la constitución del año 23. Y acá está la, la norma jurídica. Y se la leo, ¿no? Dice, brevemente, ¿no es cierto? Considerando que la constitución jurada el 9 de diciembre de 1826 fue sancionada, eso, o sea, fue promulgada de manera ilegal y atentatoria a la soberanía nacional, que solamente puede darse un, por un pacto social por medio de sus representantes legítimamente, este, elegidos. Dice ha venido a decretar y decreta, artículo 1 se declara nula sin ningún valor ni efecto la constitución sancionada el 9 de diciembre de 1826 se restablece y se observará la constitución peruana sancionada el año de 1823 por el primer congreso constituyente la que regirá en toda la república ya, acá está la norma y lo mismo dice la constitución de 1867. O sea, esta gente es tan ignorante que, que ni siquiera se ha este, hecho la tarea, ¿no? De buscar en la historia ¿no? constitucional. Pero hay un tema, hay un tema que yo, quiero, que, que yo quiero señalar. Y usted sabe que en el Perú, pues, es el es el país de lo absurdo, ¿no? Acá hay muchos cerebros que dicen no, no se puede restituir la constitución del 79. Porque no podemos retroceder. Esta constitución del 93 le ha dado riqueza a la nación. Nos estamos, estamos viviendo en el paraíso. Y no estamos viviendo en el paraíso, sino estamos viviendo en un narcoestado Estado sostenido por esta clase política corrupta. Entonces, le hago la pregunta. Una, la pregunta para, para, su, para mi casuística y sobre todo, hablando con peras y manzanas. Se restituye la constitución del 79. El miedo de la clase política... Vuelve la, la Cámara de Senadores y Diputados, ¿no? Pero el otro miedo que tienen, restablecer la anhelada estabilidad laboral, ¿qué les puede responder usted? Es que es, que es muy simple. Mire, mire, esa constitución del año 79, este es un libro que yo publiqué sobre esa constitución comentada. ¿Sabe cuál, cuál, cuál es el, cuál es la bondad de esta constitución? es una síntesis, ¿no es cierto?, de la constitución italiana de 1950, la francesa de 1958, de la española de 1976, de la norteamericana de 1791, de la japonesa, de la brasileña, de la mexicana de 1917. Es la mejor constitución. Usted vea el discurso que está colgado en YouTube cuando se inaugura el Congreso Constituyente del año 78. Dice... Vamos a hacer una constitución para el siglo XXI. No estaban trabajando para el siglo XX ellos, los, los inconstituyentes. Porque sabían, ¿no es cierto?, que esta constitución con la cláusula pétrea tenía que ser interrogable. No la podían tocar. Pero digamos, acá la mafia, ¿no es cierto?, los grandes grupos este, económicos, este, se quisieron robar el país. Esta constitución era un obstáculo porque esto no permite la privatización, esto le da derechos al trabajador, a la propiedad, a la gestión, a las utilidades, y eso lo redujeron solamente hoy en la constitución fujimontesinista, solamente que tenga utilidades. Eso es lo que se hicieron en Alemania, en Alemania el año 49 se hizo eso, y hasta ahora lo tienen los, los trabajadores, por eso tienen cierta estabilidad este, social, cierta estabilidad política, entonces, acá tiene derecho a la vivienda, tiene derecho a tener este, una casa, un departamento, y no favorecer el tráfico de terrenos que hay acá en toda la costa del sur, Chico. ¿Por qué? Porque es, es, inversiones en centrarios del campo de crédito y todos estos grupos este, chilenos han invadido peor que los traficantes de terrenos, se han apoderado de, la, de las ter, los, ter, los, ter, los terrenos de las comunidades campesinas, han fraudado escrituras públicas, ¿no es cierto?, y se han apoderado de no, los urbanizado. Han hecho lotes industriales, bueno, se han levantado en peso todo medio Lima. ¿no? Esta constitución impedía eso. Y, y también este, este, escuché otra, otra bestialidad, ¿no? Porque no ha leído la constitución. Dice que, que no se acepta, no, no se acepta este, la, esta constitución porque no tiene este, la pluriculturalidad y la plurinacionalidad. No ha leído, pues acá está en los artículos, fíjense, se lo voy a leer. Artículo 34. El Estado peruano tiene la obligación, dice, de preservar, ¿no es cierto?, y promover las culturas nativas, así como las el folflor, el arte popular y la artesanía. ¿no? El Estado promueve, artículo 35, el estudio y el conocimiento de las lenguas aborígenes, y garantiza el derecho de las comunidades quechuas, aymaras y todas las comunidades nativas a recibir educación primaria en su propio idioma o lengua. Eso es lo que no tienen los neoliberales, los caviares, ¿no? Y el artículo 83 dice sobre la lengua, el idioma el castellano es el idioma oficial de la república, y también lo son, uso oficial, el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, que integran el patrimonio cultural de la nación. Es una bestialidad lo que, lo, lo que están hablando. Acá está el Estado pluricultural, acá está la pluricultural. Por eso que de alguna manera no les conviene pues el, el, la restitución de la, de, la, de la Constitución del 79. Pero vamos a explicarlo con peras y manzanas. Hay mucha gente que nos está escuchando y que nos está viendo a usted de parte de Nacional TV Perú y sus oyentes también. Vamos a, vamos a explicarlo con peras y manzanas. Doctor Ramón Ramírez Serazo, se lo pido, por favor. ¿Qué dice la cláusula, la cláusula pétrea de la Constitución del 79? Fíjese, esa cláusula del artículo 307 es una cláusula del poder constituyente originario. Y por eso que no puede ser tocada por el poder constituido. ¿Quiénes son poderes constituidos? El poder, el poder ejecutivo del presidente de la República, el poder legislativo del Congreso... El Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Fiscal de la Nación. Ellos son poderes constituidos. ¿Qué significa eso? Ellos están por debajo de esta Constitución. ¿Ya? No pueden, bajo ningún punto de vista. Entonces, el artículo 200, 307 le dice claramente, ¿no es cierto? Esta Constitución, ¿no es cierto?, el 307, no, no puede perder vigencia. Si es que no se reforma, ¿no es cierto?, conforme lo señala este, esta norma. ¿Y cuál es la reforma que establece esta? Está en el artículo anterior, en el artículo 306. Requiere dos legislaturas ordinarias. Si Fujimori el 5 de abril quería hacer una nueva constitución, con eso constituyente, es fácil. Con su partido y su alianza con la derecha, con Fredemo y Libertad y todos, puedo promover la reforma de esta constitución en el parlamento, dos legislaturas se reformaban pues como lo están haciendo ahora pero no, ese no era el objetivo el problema económico en el Perú ya estaba solucionado porque desde el 9 de agosto se aplicó el fukichó y todos perdimos acuérdese usted, el, usted contador público usted sabe por la devaluación ¿no es cierto? de la moneda perdimos el 60% de nuestro patrimonio el dólar que costaba 0.15 centavos pasó a costar 0.42 centavos por dólar. Porque se hizo la conversión de los millones, ¿no es cierto?, al sol. Entonces, ¿por qué, por qué este, los poderes constituidos no pueden? Porque acá hay una prohibición expresa. Dice, ¿no es cierto?, que son juzgados, ¿no?, por esta constitución, todos aquellos, dice todos aquellos funcionarios que no contribuyan a restablecer el imperio de esta carta. Y, y, y se puede decretar, ¿no es cierto?, la incautación, o sea, la confiscación de todos sus bienes, o sea, todo lo que han robado todos, algunos miembros del tribunal, de la Corte Suprema, del Congreso, estos, estos ladrones, todo eso se puede recuperar. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, como les decía, ¿no? son dos posiciones, estamos como en la isla del gallo. Usted, amigo Sechbera, traza la línea. A un lado está la derecha, la ultraderecha, los fascistas, los caviares. Está, este, está Perú Libre y todos los partidos putrefactos que están en estos momentos en el Congreso. ¿Qué cosa quieren ellos? Mantener esta constitución del 93. Y otros, azonapadamente, dicen hay que hacerle enmiendas, hay que hacerle reformas. ¿Para qué? Para mantenerla, para legalizarla, para echarle agua bendita. Si eso, si eso es así, entonces no podríamos recuperar ninguna empresa estatal, no podríamos anular ningún contrato a ley, no podríamos recuperar algo de los 450 mil millones de dólares que hemos exportado en forma ilegal, con sobreprecios, desde el año 92. Y, y hay otra, en este bando, hay otro grupo, que es el grupo de, del, del amigo. Cerrón, de libre y todo, todo el grupo este, ¿no? De Bermejo, Bellido y compañía, que quieren una asamblea constituyente. ¿Usted sabe para qué quieren una asamblea constituyente? Sencillamente quieren para implantar un modelo político, una estructura política del Estado tipo Cuba, tipo Nicaragua. ¿No? Eh, eh, Escúchenme, por favor, porque están introduciendo un modelo corporativo fascista que es antidemocrático, que es antirepublicano, que va contra los derechos de nuestros ciudadanos, para, para darle, ¿qué cosa? Cuotas de poder, ¿no es cierto?, a sectores que ellos manejan. Así como, usted verá, pues, si, si propere eso, verá al JONARE, verá a, Fenate, a Fenateca, a, todo, a gente de Sendero, con 15, 20% de la representación en el Congreso. Entonces, este, pero además lo más importante es esto, lo más importante, y termino esta parte, una asamblea constituyente da una constitución, supongamos, el 2025. Nos cuesta, nos cuesta 3 mil millones de soles. Nos cuesta 5 años de ingobernabilidad. Nos cuesta a todos los peruanos mantener a todos esos vagos durante esos 5 años. Como lo que está pasando en Chile en estos momentos. Porque el, el, el hacer una asamblea constituyente no te, no te garantiza que se apruebe el proyecto. Por ejemplo, Chile ha sido rechazado. ¿Por qué ha sido rechazado? Porque los cambianes los metieron cuatro contrabandos que la derecha utilizó. Querer este, definir a Chile como un, un, un estado plurinacional. La mayoría de chilenos no quiere eso. Son un estado unitario. Segundo, el matrimonio homosexual. Usted que conoce el que ha leído la, las escrituras, ¿no es cierto? La gente no quiere el matrimonio homosexual. Eso no significa que no se de... que se Dengue sus derechos. Ellos tienen derechos, pero ellos no pueden estar por encima de la mayoría porque eso no es democracia. La minoría no puede imponer en una democracia, en una república, sus criterios, porque si no, le pues el, el... el sexo como animales, ¿no es ¿cierto? Porque una minoría que, que son zoófilos son... quiere casarse con su perro o con su gato. Tercero, la ideología de género. Entonces, este, por eso fue rechazada la, el proyecto de constitución chilena. Y lo más grave: si, a, si se, si se aprueba una, una nueva constitución en la constituyente, eso no puede ser retroactivo. Acá está el diseño. Acá bien simple, sí, pero entienda. Estamos en el año 90. Hasta acá, digamos, este, todo era constitucional. ¿Por qué? Porque desde el año 80 rige la constitución de 79 y esa vigencia se interrumpe ¿se interrumpe cuándo? se interrumpe con el golpe del 5 de abril con un delito, esto es un delito delito de rebelión ¿ya? entonces a partir de acá del 5 de abril hasta el 15 de noviembre del 2000 se instaura la dictadura en el Perú porque el único que mandaba era el señor Fujimori. Por sí y ante sí, él decide el CCD sin fundamento alguno. Él decide hacer un referéndum fraudulento para darle viso de legalidad. O sea, todo lo que se hizo, ¿no es cierto?, desde el 5 de abril del 92 hasta el 15 de noviembre del año 2000, cuando se fuga Fujimori, es nulo y soyure. ¿Qué significa nulo y zochure? So significa que es nulo absolutamente que es diferente a la anularidad y no tiene efecto legal alguno lo que hizo acá no tiene ningún efecto legal en puro derecho el problema se plantea, ¿no es cierto? bueno, se fugó Fujimori el año 2000 y desde el 2001 con Baniagua, hasta el año 2023 con Castillo ¿por qué no se restableció ¿no es cierto? la constitución de 79 años. no se restituyó por un problema de tipo jurídico Sino por un problema de tipo político y por corrupción. Fíjense, inclusive, el propio Tribunal Constitucional que intervino, y acá está su sentencia, ¿no? Dice ya eh, eh, lo que dice es este, este, este, este, este terrible, ¿no es cierto?, porque señala, ¿no es cierto?, que el, el, el golpe del 5 de abril no puede generar derechos el golpe de abril fue un acto ilícito de, delictivo Es la sentencia 014 de 2000 ya, dice acá quien, quien impulsó la creación de la constitución de y dice, carecía de legitimidad de origen ya, el presidente de esa época con, en complicidad con civiles y militares perpetró un golpe de estado e instauró una dictadura o sea, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el tribunal constitucional no, lo cual para disfrazar su propósito, ¿no? se eh, de mantenerse en el poder por tiempo indefinido. O sea, ese fue uno de los objetivos. Y para revestir de legalidad, termino esta parte, porque es importante, es la voz del tribunal, no de es mi voz. Estoy leyendo lo que el tribunal razona. Y dice, y para revestir de legalidad, o sea, para disfrazar de legalidad, convocar un congreso a un congreso constituyente democrático, al que Fujimori le atribuye la competencia. O sea, ¿quién es Fujimori para convocar un Congreso constituyente? En qué norma legal se basó, cuál fue el fundamento constitucional. No existía, es su sola voluntad, porque me da la gana pues hablar del CCE. Y, y termina, ¿no es cierto? Dicho acto dice, conforme al artículo 81 de la Constitución del 79 y el artículo 346 del Código Penal vigente, constituyó un delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, puesto que hubo un alzamiento en armas para variar la forma del gobierno y modificar el régimen constitucional. O sea, el tribunal lo está diciendo, que no tiene ninguna legitimidad, no tiene ninguna le legalidad incluso. Entonces, ¿cómo puede sostenerse hoy, no es cierto, alguna gente de manera irracional? Con peras y manzanas, doctor Ramírez Serazo. ¿Qué dice la cláusula pétrea del artículo 307? Por favor, me lo están pidiendo. Que la, que la Constitución de 79 no pierde vigencia en el tiempo, y que cualquier autoridad, cualquier alto funcionario, cualquier ciudadano la puede restituir, ¿ya? de manera perpetua, como el genocidio. A, aún así, el Tribunal Constitucional ha habido señalado que la Constitución del 93 no tenía aviso legal y fue eh, efectuada en una dictadura. Fujimori la implantó porque le dio la gana, porque pensó que hace 50 años en el poder, nunca pensó que iba a salir ese Vladivideo. Entonces, la, la restitución de la Constitución del 79 nos puede dar un cambio total en la nomenclatura estatal venida menos en este momento. No, no, no, no hay ningún cambio total. Perdón, perdón, no hay ningún cambio total. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque la Constitución del 93 tiene 207 artículos y la Constitución del, del 79 tiene 307, su, suprimió 100 artículos de derechos fundamentales y los derechos sociales y la economía. Y, y, co, y copió lo, lo que llaman los, este, los, los, los juristas este, cavernícolas caber, ca, lo que llama la, la parte dogmática o sea derechos fundamentales usted, usted ve la, el artículo 1, 2, 3 es el mismo enunciado de la del 79 y le han quitado ahí 20 derechos y la parte de la estructura política es igual solamente han, han este, suspendido la, la, el, el Senado el resto es igual el régimen de la, de, de la reforma es similar y, y, lo que pasa es que hay este entidades como el tribunal de garantías es nombre pero el objeto que tienen ellos de control de la constitución es lo, es lo mismo en la carta del 79 que en la carta del 93 y así por el estilo perfecto un tema eh, la política de pensiones la política de pensiones debe continuarse con los aportes obligatorios a la afp no pues este, porque ya, ya, ya, ya usted usted contado ya se probó durante cerca de 30 años Que el sistema de privado de pensiones es una estafa, es un fraude Te ofrecieron pensiones de 5.000, 10.000 soles mensuales ¿Qué pensión te están dando? Te están dando pensión de 300, 400 soles Pregunta, ¿Quién se beneficia con el fondo de pensiones de todos los trabajadores Que más o menos llega hoy día a mil millones de soles? Todas las grandes corporaciones ¿No? La, la, los, los grupos bancarios, el Banco Crédito, ¿no es cierto? Telefónica, Scotiabank, porque ellos son los que manejan y ellos, ustedes lo mejor que nadie lo sabe, ellos utilizan esos fondos para qué? Para palanquear sus negocios privados y te pagan un interés miserable, ¿no? De 2 o 3%. Si ellos fueran a Estados Unidos, si ellos fueran a Estados Unidos, tendrían que pagar para, para poder levantar capitales allá un mínimo de 9 o 10%. O sea, hay una tasa diferencial del 7%, ¿no es cierto?, que les llega del cielo a ellos, por el solo hecho de manejar estas cuatro este, administradas de fondos. Por lo tanto, eso tiene que desaparecer. ¿Sabe qué cosa es lo importante, no es cierto?, y acá se el problema, el, el Estado, a través de una gerencia técnica, o de un tercero que se puede contratar en Estados Unidos, o, o se, se llama una licitación internacional, para que gerencie eso, como se hace en Noruega. En Noruega los fondos de, de que viene el petróleo son administrados este, no por funcionarios del Estado, eso se saca a concursos públicos y se trae gerencia no alemana, italiana, el que mejor gerencia y que tiene mejor utilidades a ese fondo. Se, puede, se debe hacer lo mismo con la, los fondos de las AFP y también con los fondos del sector público. Eso, eso, eso garantizaría un... Una, una visión diferente, eso, eso garantizaría ordenar, mejor dicho, la interna del Estado. Ahora, hay un tema fundamental acá, que, que esta clase política lo está dejando, los recursos naturales, hablo esencialmente del litio, la constitución del 79 permitiría, como usted lo ha mencionado en la casuística que he hecho, en la ausencia que he hecho al principio, poner todos los contratos a foja cero, definitivo. Pero es lógico, pues, porque la única forma de recuperar con, la, con, con una nueva constitución no se puede aplicar. Porque la nueva constitución no sería retroactiva. ¿Por qué? Porque aplicaría lo que se llama en este, la política criolla el borrón y cuenta nueva. O sea, todo lo que se hizo antes del 24, y 25, eso estaba olvidado y sacramento No se puede tocar eso. Ese es el temor, el miedo que tienen Por eso acá la campaña contra mi persona. Hay un tema que la, que la clase política desliza, ¿no? La constitución del 79 significa significa de alguna manera nacionalizar la banca. ¿Qué les puede decir? Eh, que, que son unos ignorantes, pues no significa nacionalizar nada. Y la prueba está que Alan García no pudo estatizar la banca el año de mil, el 28 de julio de 1987. No se puede tocar una empresa privada en el Perú, digamos, si no se sigue un procedimiento constitucional, como lo es en México. O sea, nosotros hemos comprobado el modelo mexicano. Lázaro Cárdenas, el presidente democrático de, de, de, de, este, de México, en el año de 1939, nacionalizó todo el petróleo de México. ¿Ya? ¿Aplicando qué cosa? El procedimiento constitucional. ¿No? Y nacionalizó y le quitó el petróleo a todos los este, ingleses, alemanes, franceses y norteamericanos que habían saqueado México. Y no me va a decir que Lázaro Cárdenas es comunista. Pues. Lo mismo se ha hecho, ¿no es cierto?, en Chile. Ustedes, en Chile la minas de cobre están en manos del Estado. ¿Por qué? Porque le produce una renta, ¿no es cierto?, para poder cubrir un presupuesto. Y las empresas estatales en Chile, digamos, están acá en el Perú. Están produciendo utilidades, que se llevan otra vez a Chile. ¿Cómo es eso? Es una, es una locura. O sea, viene la empresa estatal chilena, colombiana, argentina, acá a Perú, hace los negocios, gana plata y se los lleva. O sea, los peruanos no podemos tener empresa estatal pública eficiente, rentable, con la constitución del 79 nosotros en, en el alto recuperamos la pampilla, porque esa fue una empresa, fíjense, no creada por un comunista, no creada por un este, velasquista. eso fue hecha por Belaún del año de 1965. ¿El fundamento cuál era? Tenemos que tener tres independencias, la independencia energética. Porque si usted sabe de geopolítica, si no estamos de rodillas ante nuestro enemigo mortal de toda la vida, que son los chilenos, que ya tienen los puertos. Fíjese, los chilenos no tienen ahora el, el, los suministros de, más de mil suministros de, de los grifos, de, de, de gasolina y combustible en el Perú. Tienen los puertos, tienen, la, tienen el espacio aéreo, tienen la línea aérea. Entonces, de, de, de la UND creo, por independencia energética. Tenemos que tener independencia alimentaria, eso es lo que no quiere el grupo Credicor, Alicor, porque es una mafia los Romero. por eso que que este, esclavizan ¿no cierto? A, lo, a los agricultores, los lleva a la quiebra. El grupo Romero es un grupo servil a los intereses de los chilenos, hay un tema sí, fundamental, el, el narcotráfico, el narcotráfico del Braen, sabiendo que las autoridades civiles, policiales, militares y judiciales están metidos hasta el cuello. A su modo de ver, a su modo, la óptica que usted tiene como constitucionalista, como abogado, eh, ¿qué acciones se deben tomar para combatir, para erradicar totalmente el narcotráfico del brain? No, es, es una política de Estado, le voy, le, le, le, le, le voy a hablar, no como profesor, le voy a hablar como político. ¿No? En el Perú no hay políticos que tengan visión de país, en el Perú no hay estadistas. El Perú se ha convertido, ¿no es cierto?, en una comisaría, en un lío de callejón, de más o menos desde la época de, de Humala, con la corrupción de Odebrecht. ¿Qué cosa estamos discutiendo el día de hoy? Si la señora Dila Boluarte recibió o no recibió dinero de un agente secreto, si el español o no, o no digamos, este, estafó, le, le, le hizo el cuento del humo a Castillo con la, el servicio de inteligencia paralelo. ¿Qué estamos discutiendo, señor? Lo de esta gente menesterosa de Zarratea, los sobrinos, los primos, ¿dónde escondidos? escondido? Fíjense a lo que se dedican este, la policía, la fiscal de la nación, los jueces, a estupidez y media, y eso cobre con nuestros impuestos. Entonces, acá se necesita una política de Estado. Pregúntense ustedes, ¿no es cierto? ¿Quién crea el problema del narcotráfico? A ver, le, le pregunto a usted, amigo Cegre, usted es inteligente. ¿De dónde aparece el problema del narcotráfico? Aplica economía. Simplemente de, eh, el, narcotráfico, el narcotráfico nace de la, del interés de, lo, de, la, de de la élite, nace del interés de... Es, es, es, teoría, perdón, es teoría de la demanda, teoría de la demanda, ¿no es cierto? porque hay narcotráfico? Porque en Estados Unidos y en Europa son unos viciosos, unos drogadictos, porque este, efectúan una, una demanda fuerte a los países donde se tiene el insumo la hoja de coca, ¿no es cierto?, y el culo de cocaína. Entonces, las políticas este, contra el narcotráfico tienen que aplicarse en Estados Unidos, en Europa, para desaparecer esas bandas de narcotraficantes. En el Perú, acá, no, es muy fácil. Acá, no, es muy fácil. Acá, acá en el y en el Perú, están bases norteamericanas que hacen, eh, que, que hacen el doble juego. Hacen el doble juego total los intereses de, de Estados Unidos por sostener la partida anual que tienen para supuestamente combatir el narcotráfico a nivel mundial eso es mentira pues me muchachos precisamente, entonces acá los políticos todos estos este, banqueros, empresarios que lavan semanalmente dinero del narcotráfico con las avionetas está demostrado porque hay testimonios entre bambalinas que a mí me han dicho más de una vez nosotros tenemos, y usted lo ha dicho bien claro, eh, usted bien, señor lo señor señor. bien claro, no hay político que tenga los pantalones bien puestos para poder enfrentar este monstruo que va en contra los intereses de la nación. Escúcheme, por favor, escúcheme, termino. Yo lo haría, porque conozco el problema. El problema, digamos, este, la policía y los militares son 240 mil efectivos que, que tenemos. Es ridículo, es imposible que no puedan liquidar a una banda de que no llega a 100 en el gran. ¿no? O sea, esa es una zona liberada. ¿Por qué? Porque los militares, el alto mando militar y policial está metido en ese problema de corrupción. Y ellos jamás van a querer que desaparezca eso. ¿Por qué? Porque viven de, esa, de la corrupción, del narcotráfico también. Y, y lo más importante, ¿no es cierto?, hay que hacer políticas de erradicación, hay que hacer políticas alternativas, hay que rentabilizar los cultivos de los agricultores, para que no solamente vean ellos que la coca es la única posibilidad, hay que hacer grandes complejos agroindustriales. Pero no le interesa el grupo Romero, porque ahí tiene los dólares que necesita para hacer sus operaciones, y todos los contrabandistas, todos los lavadores de dinero. No, ¿y por qué? Porque, escúchenme, ¿por qué finalmente? Porque ese, ese sistema eh, lo quieren mantener, porque eso es lo que le da la estabilidad a la economía del Perú. Más o menos son cerca de 6 mil millones de dólares que se daban que proviene de, de ese negocio sucio. Y Velarde no es que sea el mejor, Julio Velarde no es que sea mejor, este, el mejor bachiller de economía, que no es que sea el mejor este, presidente del banco, no el señor está haciendo uso no es cierto de esa masa monetaria extranjera sucia ilegal para perpetuarse en el cargo y para que se hagan grandes negociados a través de los agentes no es cierto en la bolsa y en los bancos porque en, usted como usted, contador en cada movimiento de, de alza del tipo de cambio de 3.60 3.70 3.80 4.20 hay un diferencial de 50 60 centavos de dólar no es cierto por cada dólar Calcule usted en, en solamente en, en un cambio de cerca de mil millones de, de dólares, está ganando usted 60 millones de soles por solamente moverle este el tipo de cambio. En minutos nomás un tema eh, ya que estamos hablando del narcotráfico, ya que estamos hablando de, de, de toda esta clase política corrupta, ¿qué opina usted de la Agenda 2030? Mire, para, para mí no hay ningún problema, porque es la agenda del de caballeraje internacional, ¿no es cierto? Pero es un país soberano, autónomo, y el presidente de un nuevo gobierno no es nacionalista con soberanía no tiene la obligación de esa, de esa agenda, digamos, que Humana y compañía que hicieron, digamos, imponer al Perú. Nosotros no tenemos la obligación, porque los tratados se pueden desconocer, ¿no? como el Tratado de San José de Costa Rica, si es que es lesivo a nuestros intereses. Por ejemplo, yo soy partidario, ¿no es cierto?, de que los 100.000, 120.000 presos que hay en el Perú trabajen en la casa. No no, no, ¿No? no tenemos, ¿por qué mantenernos ahí como si fuera un hotel de 4 o 5 estrellas? Tienen que trabajar, pero ¿por qué no trabajan? Porque no se les puede obligar porque estamos en el Pacto de San José de Costa Rica. Y lo mismo con la Agenda 2030, ¿no es cierto?, ¿Para qué? Para tener nosotros independencia energética, para poder decidir, ¿no es cierto?, lo mejor para el país. Fíjese, los problemas de ahora, termino, son fundamentalmente industrializar al Perú, al país, desarrollar a la sierra, a la selva, darle seguridad a, a los 33 millones de peruanos, darle posibilidad de empleo a los 400 mil millones de jóvenes universitarios que cada año salen de los colegios y no tienen futuro. No Salud, no saben dónde ir, salud pública, gratuita, ¿no es cierto? Esos son los problemas que tenemos que solucionar: eh, erradicar la pobreza. Yo les he dicho así matemáticamente: la pobreza ha crecido, a pesar de que hacen unos artificios fraudulentos. Cuando este, llegó Fujimori, había 8 millones de pobres. El año 90, cuando se fue Fujimori, había el año 2000 había 10 millones de pobres. Hoy, hoy, 2023, hay 13 millones de pobres. Le pregunto a usted, ¿la pobreza ha bajado o subir? Realmente. Tenemos 5 millones de pobres más, pues. ¿Es, es obvio, es evidente. Es una lógica, es una lógica. Doctor Ramírez Serazo, vamos a continuar con el programa, pero en este momento le pido a ustedes que compartan el programa. Compartan el programa con su grupo de Facebook, de WhatsApp, de LinkedIn, de Messenger, de Telegram y de Instagram. Que este programa llegue a más peronos, así sea, con el enlace grabado. La docencia que está haciendo Ramón Ramírez Sedazo en este momento es para que usted tenga la claridad de lo que verdaderamente se debe hacer. Las posibilidades que tenemos claras de restituir una constitución que le da todas las prerrogativas y todas las armas al Perú para recuperar los puertos, para recuperar en los cielos ...para recuperar los terrenos y la, la línea energética que esté en manos del enemigo de siempre. Un presidente patriota, un presidente que tenga los pantalones bien puestos... ...un presidente que tenga lo que pone las gallinas y diga, no, esto no va más. Y esta cosa... Del 93 sostiene el enganche de la Agenda 2030... ...firmado por Humala el 25 de septiembre de 2015, simplemente merecen algo. Denunciar el pacto de San José y declarar la pena de muerte. Para lacas sociales, pero sobre todo para políticos corruptos, como los... ...que le han hecho... ...y han robado... Mis ...usted como abogado constitucionalista de tener usted la posibilidad ¿indultaría a Pedro Castillo? No, no, no, no le he no le copiado ¿de usted tener la posibilidad como presidente de la República ¿indultaría usted a Pedro Castillo? No, en lo absoluto yo he dicho claramente Este, y no me he entendido bien Castillo tiene dos, dos este procesos ya ha dado mi prognosis por el proceso de rebelión por el delito político, si es que está bien defendido, va a salir en libertad, pero se va a pegar por el proceso de corrupción, ¿ya? Y sentido común, amigos, este, ciudadanos, eh, usen su cerebro. El, el presidente de México, López Obrador, el presidente de Colombia, Petro, el presidente de Chile, este, Boric, el presidente de Bolivia, Arce, no tienen procesos no, está metido con los sobrinos como de Zarretea ¿no es cierto? con estos, estos este soplones, este fantasmas ¿no? no ha hecho negociado con constructoras son hombres limpios pues, pero este señor el sentido común llegó al poder, le cayó digamos este la, la banda presidencial del, del cielo digamos, y en lugar de salir adelante se metió en acto de corrupción ¿no? Con, con la troika que tiene a los costados. ustedes lo conocen, ¿no? Porque el señor no tiene IQ, el señor no, no piensa, hay alguien que lo maneja, lo, lo tiquiletea, y hay una mujer ahí que lo tiene contra la pared, ustedes lo han visto esta semana, entonces este, es evidente pues no es cierto que se va a quedar preso y lo van a condenar, claro que sí pues, si que la fiscalía logra contrastar las pruebas que, que tiene. A mí no me gusta, a, a mí no me, eh, discúlpeme, a, a mí no me gusta, si fuera mi hermano y hubiera cometido un delito, yo lo denuncio y lo meto preso, yo lo he dicho públicamente, porque si uno tiene que tener una sola línea moral, yo no puedo encubrir a familiares, a parientes, facilitar la fuga de ministros, ¿no es cierto?, ¿bajo qué?, porque la gente de Sendero es la que se ha beneficiado con Castillo, son siete círculos, el círculo de los familiares, el círculo de Sendero Luminoso. El círculo de Perú Libre y cerró el círculo de los mercenarios del bloque magisterial que lo han abandonado, ¿no? el círculo de la gente esta, de, de todo los, Pacheco y compañía, son siete círculos, ¿no? que se han beneficiado muchos negocios con el conocimiento, ¿no es cierto?, de, de Castillo. Porque acá hay solamente dos posibilidades, o Castillo ha un reverendo estúpido que no sabía lo que, en los elefantes que pasaban por para su gobierno, por lo contrario lo que yo creo, ¿no? él sabía y consentía. ¿No cierto? No se nos puede pues, atender a otro como idiotas, ¿no es cierto? A los peruanos. Entonces, hay unos fanáticos, yo los entiendo, este, compatriotas, pero tienen que sacarse la venda de los ojos. Castillo no es nadie en el Perú. Le, le llegó, digamos, este, la presidencia, como le ha llegado a, a, la, a la señora Dina Boluarte, por accidente. No son gente preparada, no son estadistas. Acá necesitamos estadistas, gente que se la juegue por el Perú. Cerazo. Doctor Ramírez Herazo. y yo me felicito y le agradezco mucho de todo corazón eh, esta entrevista porque esperamos el momento oportuno para tenerlo acá en Nacional TV Perú y siempre tenemos algo en común, los dos somos anticorrupción en ese sentido usted me lo ha expresado más de una vez y ha expresado algo que nosotros hemos tratado de alguna manera a través de Nacional TV Perú cada vez que hemos salido, es de procurar equivocarnos menos y procurar tener una vida intachable. Siempre hablar con la verdad, porque siempre hay que profesar lo que uno en la interna, en el hogar, propugna y sostiene. En mi caso, 35 años de matrimonio. En el... Con una, sola, con una sola esposa, fieles hasta la muerte, en ese sentido. Amigo, amigo, permítame, permítame, permítame. Es que eso forma parte de mi información familiar. Yo trabajo desde los 15 años, yo no soy un vago, ¿no? te pare en la Plaza San Martín o no trabaja, un ocioso. Trabajo desde los 15 años que soy empresario. Tengo cuatro carreras profesionales. Tengo siete doctorados, siete maestrías. Ahora, yo soy un cholo, soy un indio, soy un aymara, soy un quechua. Yo no soy caviar, ¿no? Ustedes tienen que diferenciar, yo estoy orgulloso, ustedes tienen que sentir orgulloso orgullosos a mis alumnos, ocho nueve ¿no? doctorados, ¿por qué? Porque eso es dedicación, eso es disciplina. Yo no creo en los falsos ídolos, en los falsos valores, porque esta, esta clase de política está putrefacta, no hay salvación con esta clase política. Y le digo a ustedes amigos, yo no soy un humanista radical, ¿no es cierto? Yo no transo con los corruptos. Porque no, no te mira sentido que entre en la política si voy a estar en el negociado, en, en, en, en la cuchipanda. No, yo soy un hombre radical, humanista radical, porque creo en el ser humano. Yo no creo en la economía de mercado, no creo en el, en el mercado, no creo en el colectivo, no creo en el estatismo. ¿no? Yo no creo en, en gente, digamos, que solamente todo lo ve lucro, todo lo ve ganancia. Porque los seres humanos somos racionales y somos, tenemos que ser cooperativos, solidarios. Si estás enfermo, darte la mano cierto? Si no tienes trabajo, ven la forma. Porque si no, pues es, la mayoría de Perón no serían pares. Y por eso los libertarios, los neoliberales, los liberales, los conservadores y todos aquellos que se disfrazan en los 20 partidos que hay en estos momentos son la misma cosa. Defienden la Constitución del 93, defienden la economía de mercado, defienden este modelo salvaje, no es cierto, depredador, de seguir exportando minerales. Jamás vamos a salir del atraso. Yo le planteo una revolución agraria, una revolución tecnológica. Sobre todo, define de las exoneraciones tributarias también. Claro, y, y Aníbal Torres, ¿no es cierto? Y Castillo fueron los que exoneraron por cinco años más. Ahí está la ley firmada, Yo, yo está en mi Facebook, publicar Con la firma de ellos, sé que se le da, se le prorroga por cinco años más la exoneración. ¿Qué privilegio tienen estas compañías si nosotros pagamos impuestos a los que tienen millones de euros? ¿Qué privilegio tienen estas compañías en los contratos de o sea, ellos? a ellos se les puede exonerar, se les puede congelar los impuestos, pero los nosotros sí nos se puede aumentar. Eso, eso es irracional y nadie lo puede defender, salvo gente, ¿no es cierto?, interesada, ¿no es cierto?, que recibe dinero o está siendo favorecida, digamos, por este tipo de, de operaciones que se hacen, ¿no? de manera sucia, de manera turbia. Mi querido amigo, mi querido amigo, hay mucho por hacer en la nación. Y lo que hemos querido hoy día, de alguna manera, a través de Nacional TV Perú y esencialmente a través de Directo al Grano, es de que puedan apreciar un programa diferente. Somos un canal digital, somos un canal digital no de señal abierta, pero gracias al trabajo de Nacional TV Perú y gracias a la aceptación y la visita, personal o virtual, como es el caso en este momento de, de, de don Ramón Ramírez Herazo, Hemos hecho algo fundamental, hacer cultura, hacer docencia, explicar con peras y manzanas como lo ha he hecho el gran catedrático que es don Ramón Ramírez Herazo. Para mí verdaderamente, Ramón, estoy como pez en el agua. Amigo, amigo semeja, déjenme ese, ese, ese, ese ping-pong, por favor. ¿No? Este ping-pong es importante para que la gente se eduque. Fíjese, hay tanto hilo de barro acá como el, el alcalde de Lima, este señor Porque Aliaga, Cien días, ¿no es cierto? ¿Dónde están las mil motos? ¿Dónde están los de mil patrulleros? ¿Dónde están las playas? Es un mentiroso como lo, como lo fue Fujimori, Humala, la García. Están hechos de la misma tijera los peajes. Él fue el cerebro financiero de los peajes con Castañón. Yo, yo se lo digo porque tengo conocimiento y he sido testigo de eso. Entonces, esos, esos peajes desangran todos los días a los alimento. Entonces no hay salida ¿no? Con, con posiciones tibias, usted por ejemplo, usted es nacionalsocialista, usted es partidario, digamos, me parece, de, de Hitler, pero ¿podemos nosotros llegar a un entendimiento por bien de la patria? Claro que sí, porque nosotros no podemos dejar que un grupo de ladrones, mafias, saqueen el Perú por 40 años más. Entonces, por eso yo le digo a todos mis seguidores, a, a los humanistas radicales, que tenemos que conseguir la expresión del partido, amigos, a las chicas, a los muchachos que están ahí, todos los todas las semanas en los mercados, en los paraderos, en los cines, ¿no? en las bodegas, tenemos que seguir avanzando, y lo vamos a lograr, vamos a conseguir, vamos a lanzar una, una candidatura potente, vamos a debatir con cifras, con datos, con estadísticas, para desmajarar a todos estos mentirosos, ¿no? a todos estos farsantes, a estos falsarios, ¿no? que por el hecho de tener el dinero, digamos, imponen a los candidatos y a los gobiernos, a mí no me van a sobornar, a mí no me van a corromper, yo no tengo antecedentes de tipo policial, judicial y penal. Yo le he hecho frente a Montesinos, a Balazos. Yo no tengo ningún problema, señores, ¿no es cierto? De mostrar mis cuentas públicas. Yo no tengo dinero en el exterior, lo tengo para en paraísos fiscales. Yo no he golpeado a una mujer, yo no soy maricón, yo no soy ladrón, yo no soy ratero, no soy borracho, no soy drogadicto. ¿no? Soy un hombre que, que trato de tener una vida en lo, en, en, en lo posible correcta. Y pregúntenle a mis alumnas del doctorado, de la maestría, ¿no es cierto? Si alguna vez he insinuado a alguna alumna, si le he vendido alguna nota, le he vendido algún examen, ¿no? He tratado de manejarme con corrección. Y por eso cuando algún miserable ha querido, ha querido difamarme, ¿no es cierto? Eh, yo le he dado con todas las medicinas del caso, ¿no? Entonces yo les digo a ustedes, amigos, les digo a ustedes, les pido a ustedes, tenemos que seguir avanzando, digamos, en la expresión de partido. Hablando de alumna, hablando de alumnos, ha tocado, ha tocado una célula neurálgica usted. La fiscal de la Nación llegó a ser su, su alumna, la actual fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, alguna vez fue, fue su alumna, creo en derecho ha sido su alumna. Claro, claro, igual que Marita Barreto, pero Marita Barreto sí iba a clases. Yo tengo el listado de Marita Barreto que sustentó sus exposiciones, le he puesto nota a Marita Barreto, porque de todo eso hay actas. En cambio de la señora Benavides, este, ¿no es cierto? Yo enseñé el, el primer grado en la Universidad de Lima, la Facultad de Derecho. Yo he fundado esa, esa, esa, esa, esa facultad. Hasta donde sé, porque yo tengo conexiones con los profesores de Alas Peruanas, ahí se, ahí se vendían esos, este, esos este, grados de maestría o doctorado. Se, se, se, se vendían, ¿por qué? Porque ahí no había régimen de estudios. No, no estudiabas los dos años. Porque es imposible, fíjese, yo tengo siete doctorados, siete maestrías son 14, por dos son 28 años, 30 años, 36 años, 40 años para hacer la tesis. Mínimo en maestría dos años, doctorado tres años. Es imposible que en cuatro meses se pueda hacer una tesis. Entonces, eso es una farsa de la que tiene que responder el, el, el director de ese posgrado, ¿no es cierto? Y, y resulta curioso, ¿no es cierto?, que se haya desaparecido la tesis. Eso es absurdo, eso no se puede creer. Yo tengo las tesis de todos los este, graduandos que, que, que han sido, digamos, este, pasantes en el doctorado, por ejemplo, de San Marcos y también de universidades extranjeras. Doctor Ramírez Serazo, nuestra posición es una posición centroperuanista. Nosotros tenemos un conocimiento total del nacionalsocialismo y de la geopolítica mundial. Sabemos qué cosas se está jugando en este momento y por qué el interés de, en el Perú y el interés en sostener lo insostenible acá. Yo le agradezco muchísimo porque esta, esta primera presentación que usted tiene en Nacional TV Perú ha quedado corta verdaderamente. Vamos a programar una pero en una hora más, más manejable. Pero déjenme hablar, ¿sabe por qué? Porque déjeme hablar, porque yo, suspendí, perdón, yo he suspendido la clase de doctorado para estar con ustedes acá. Porque yo, cuando, yo, yo cuando, cuando digo algo, ofrezco algo, lo cumplo. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es coordinar bien esto. Y, y, y, y le pido, por favor, que me, deje, de que me deje completar el discurso, ¿no es cierto? Porque si no esto se queda medio fofo. Medio ¿Ya? Entonces... Será pues, este, para, como usted dice, para otra oportunidad, a todos mis amigos este, que, que ahora, digamos, están en, en las redes, que están viendo, ¿no es cierto? Solamente el humanismo radical puede cambiar a este país. Ni neoliberalismo, ni colectivismo, ni comunismo. Esos han fracasado, 300 años de capitalismo, de neoliberalismo, ha fracasado. Lo estamos viendo con la, la quiebra de los bancos en Estados Unidos y en, en Suiza. El colectivismo ha fracasado la Unión Soviética en el año 17, hubo eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, una explosión en el año 90. Entonces ya están evidenciadas, están probadas que son modelos caducos. Tenemos que construir el modelo de economía humanista. Tenemos que construir un modelo de democracia participativa. Tenemos que construir un modelo para acabar con la pobreza. Tenemos que tener un modelo para financiar el desarrollo económico en nuestro, en nuestro país. Se puede, hacer, se puede hacer con la tecnología que tenemos el día de hoy. Dinero hay, lo que pasa es que se roban el dinero. Y lo primero que tenemos que hacer es recuperar esos 25 mil millones de soles que se roban cada año según la Contraloría General de la República. Ellos saben, pero no hacen nada. Dejan que se siga robando ese dinero nuestro, son nuestros impuestos que pagamos. Y tenemos que recuperar el, los intereses que pagamos cada año al Fondo Monetario, la deuda externa cada año pagamos 27 mil millones de soles, sumen ustedes entre deuda y robo, son 52 mil millones de soles, de un presupuesto de 217 mil millones de soles, que se dan sin que nosotros lo veamos, o sea en realidad nuestro presupuesto vendría a ser 153 mil millones de soles, porque los 52 mil soles se, se los llevan antes de que se aperture. y a eso se dedican estos gobiernos, a garantizar el pago de esa deuda de este ministro de economía, los anteriores, en el BCR que maneja la economía de este país, tenemos una, una, una, una, un sector público parasitario. De los 20 ministros, solamente deben funcionar 7 ministerios, porque el resto de ministerios no sirve para nada a los peruanos. No le dan servicio, no tienen sentido. Son los ministerios productivos los que tienen que funcionar de, de manera eficiente. Y para eso hay que hacer toda una ingeniería, de, de la, una reforma del Estado, para poder aprovechar, ¿no es cierto?, el presupuesto que tenemos. Finalmente, ¿no?, Finalmente le digo, hay esperanza, hay esperanza, amigos. Hay esperanza, estamos, estamos promoviendo un gran frente con todas las fuerzas honestas, con todas las fuerzas limpias, con todas las fuerzas de gente inteligente, ¿no es cierto?, para poder cambiar el Perú, ¿no? Y esa es nuestra línea. Gracias. Yo le agradezco mucho verdaderamente al doctor Ramón Ramírez Herazo por haber participado en esta, en esta casuística, porque el programa precisamente era presentarlo a él, que de su posición y que con peras y manzanas confirme la tesis y la teoría que él tenía. Este programa directo al gran se caracteriza precisamente por eso, por la labor periodística la transparente, porque acá no tenemos que ocultar nada, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero la verdad siempre fluye y fluye del alma de cada persona, de querer hacer las cosas bien de alguna manera. Hoy hemos tenido acá a un personaje que, muy, que muchos canales de televisión de Señal Abierta deberían tener y desearían tener. Ramón Ramírez Herazo tiene una característica muy especial. Un hombre de corte radical, un hombre que no tiene pelos en la lengua. ¿no? Hay que ajustar ciertas cosas porque hay fuerzas políticas que verdaderamente se van a presentar tradicionales como siempre ¿no? va a querer el fujimorismo renovación popular, avanza país acción popular, presentarse otra vez a, a, a la elección presidencial pero honestamente no tienen nada que hacer porque el pueblo ya despertó porque a través de estas concepciones que hemos tratado nosotros de emitirle para que usted lo tenga con claridad demuestra una vez más que ya el circo se acabó Demuestra una vez más que la mentira se acabó, demuestra una vez más que el pueblo está para aprender, pero para aprender de verdad, para atreverse a cruzar el charco. Y para esos 70 mil millones de dólares que mueve el Estado diariamente, de los cuales 52 mil 500 son de la banca privada y 7 mil 500 de la, banca, de, de, de la banca privada perdón y los otros los 75% de la banca informal con impuestos a las arcas del Estado. Ramón Ramírez era ha sido un hombre contundente en sus expresiones, en todo lo que él ha manifestado en este momento. Y este programa está más que satisfecho porque esta es la nueva óptica que vamos a tener con invitados de lujo, con invitados que dejen huella y que verdaderamente en, enaltezcan ...y nos ayuden a poder seguir este combate, por decir la verdad. Ramón Ramírez Herazo, estoy muy agradecido con usted. Mi aprecio personal, le, le envío un saludo cordial hasta su, hasta su domicilio... ...y verdaderamente, para Carlos Torres Martínez, director de Nacional TV Perú... ...y en especial para mí, para Juan Alejandro Segbejar director de Directo al Grano... ...estamos muy honrados con su, con su visita... Las cámaras del Nacional TV Perú para su despedida, por favor. Muchas gracias, amigo Muchas gracias al, al amigo Carlos Torres, que me dicen que es un buen, brillante abogado. Lo felicito. Este, lo que pasa es que yo ya este, dejé de ser este, abogado, abogado ¿no? porque soy más economista. ¿no? Eh, Saben por una sencilla razón, ¿no? Los problemas del mundo, los problemas del mundo necesitan crear riqueza. ¿no? Somos 8 mil millones de, de habitantes. Eso es lo que han hecho los chinos ahora. Estoy con una, con, una, con una camisa que me la han regalado, por si acaso no es que yo esté en la onda de Jinping, pero ¿no? yo no soy comunista. Es que, claro, es... No, este, la, la, la clave, el secreto, miren, el, el, el, el dato macroeconómico ¿no es cierto?, es duplicar la torta, aplicar el, el, el, la regla del 7 por 10, eso es lo que ha hecho la China, es lo que ha hecho la India, lo que hizo Japón en su oportunidad, Corea del Sur, Alemania, este... Esa es una fórmula econométrica, ¿no es cierto?, que se basa en la utilización de los recursos, ¿no es cierto?, en la maximización del capital que se emplea en el proceso de producción, en la distribución y en la conquista de mercados. Porque Perú tiene que ser un país exportador para tener reservas internacionales y no nos pase lo que le pasa a Bolivia en estos momentos. Que es un problema de liquidez, no es un problema estructural. Hay mucha gente torpe que no entiende. El problema de liquidez no significa que te quebrado. No, si tiene un problema de caída de sus exportaciones. Claro, pues, porque hay que cambiar todo ese modelo en América Latina. Porque tenemos que integrarnos nosotros, ¿no es cierto? Y si nosotros logramos integrarnos en México, con, este, Argentina, Perú, Chile vamos a ver qué vamos a hacer sinergia, es lo que están haciendo en el BRIC, tenemos que hacer algo similar al BRIC pero que en, en, en Sudamérica, entonces ahí en Estados Unidos no va a tener respeto, no, no, no nos va a salir. no va a tener que, que pagar lo que nosotros este, creemos que es lo justo por nuestros minerales, y no solamente eso, hacer transferencia tecnológica y para eso se necesita ciencia, yo soy un hombre de ciencia, yo eh, estoy en la universidad más de 30 años, ¿No? Y soy crítico en mi propia universidad, en Perú, donde hay muchos parásitos, hay muchos este, mediocres, ¿no es cierto? Y la gente talentosa, que es la mínima, que no llegará ni al 5% en las universidades, se va del país. Y so, a esos talentos los tenemos que jalar nosotros. ¿Por qué? Porque los hemos formado acá. O sea que tenemos la capacidad para cambiar este Perú. Tenemos el equipo técnico, tenemos cuadros técnicos, tenemos capital, tenemos recursos. ¿Qué es lo que pasa? La clase parásita de hace 200 años, la gran oligarquía, que se turna con diferentes este, caretas, la de Castillo, la de Humala, la de Ana García, la de Porqui, la, la de Pepecaio, esa clase política cor corrupta es la que no quiere dejar el poder, y no quiere dejar que los peruanos progresen, que los pequeños empresarios sean grandes. Jamás tú, pequeño empresario, bodeguero, artesano, vas a poder crecer con, esta, con este modelo con esta Constitución, porque es una Constitución del hambre, de la corrupción, no. y tienes que darte cuenta que esa, en la Constitución del 79, su restitución no nos cuesta un solo centavo, se restituye en un solo día, y todo se normaliza, tenemos gobernabilidad, y todo el resto se adecúa, se adecua de acuerdo, digamos, a, a, a lo que los abogados, los juristas conocen, ¿no? aplicación de principios jurídicos, creación de jurisprudencia, eso no es ningún problema, el Senado, ustedes verán, ¿no es cierto? Si quieren Senado o no quieren Senado, se va un referéndum. Porque esa Constitución del es 79, de, el artículo 64, y le da el derecho al referéndum directo. ¿Por qué? Porque esa es la forma rusoniana, ¿no es cierto?, de gobernar un país. Los pobladores, el pueblo, el pueblo, ¿no? el poder constituyente, el poder supremo, decide su destino. No lo decide un tribunal constitucional corrupto, que es un tribunal de ricos en estos momentos que le ha regalado 800 millones de soles a Telefónica, que le acaba de regalar 300 millones a Grupo Añaños, que le ha regalado a, a, a las grandes este, corporaciones, exoneración tributaria contra SUNAT más de 1.500 millones de soles. Ese tribunal no tiene razón de existir, señores. Hay que convertirlo en una sala constitucional de la Corte Suprema. No siete vagos, sino cinco magistrados con todas las potestades de la Corte Suprema de esta manera unificamos la jurisprudencia porque se ha demostrado en estos 30 años que ese tribunal no le sirve al pueblo es un tribunal para ricos, para millonarios para los grandes estudios donde tú pierdes los juicios en el Poder Judicial y luego le sacas la vuelta con un amparo no, y logra ganar en, en dos meses con, con magistrados corruptos que, que son manejados por los grandes estudios, ¿no es cierto? los juicios que han perdido en el Poder Judicial acá casi todo está corrupto la Fuerza Armada ¿no es cierto?, a la policía, y usted, amigo, Segveja, tiene que tomar conciencia de que es una autoridad colectiva de, lo, de los nuevos líderes de este Perú. Hay espacio para todos, ¿no es cierto?, hay espacio para todos, para empresarios, ¿no es cierto?, honestos, que quieran hacer plata, ganar plata en el Perú limpiamente. Y tenemos que barrerlos, porque no hay otra posibilidad, o son ellos, o somos nosotros. No hay alternativa acá, amigo, se veja. Usted como es un hombre que tiene que tiene los lo runtos bien puestos, yo creo como nacional socialista usted no va a tener el menor empacho de apoyar un proyecto patriótico nacionalista de independencia, de soberanía, ¿no es cierto? Para poder eliminar la corrupción, la pobreza, avanzar al desarrollo, a la industria que todos los peruanos quieren. De esa manera habremos cumplido con nuestro deber. Muchas gracias. Estamos nosotros, doctor Ramón Ramírez Herazo, en el, la misma lucha, estamos en el, en, en el mismo camino, estamos en la misma vereda. Por eso decimos, sin temores y sin mordazas, y bien lo ha dicho Ramón Ramírez Herazo, personalmente a mí, a mí no me tiemblan los pantalones. Lo he dicho a través de Nacional TV Perú más de una vez, si esta clase política corrupta saca un cuchillo, nosotros sacamos una pistola. Si ellos llenen a uno de nosotros, nosotros matamos a 100 de ellos. Porque como lo ha dicho Ramón Ramírez Serazo, somos nosotros el futuro de los jóvenes, el futuro de, de esos más de 10.000 centros poblados y comunidades campesinas que en 200 años de historia no han tenido, no han tenido jamás un presupuesto real del Estado. Entonces, en ese sentido, ante esta presentación, estamos con Ramón Ramírez Serazo para unificar esfuerzos, para unificar tónicas y para unificar caminos para que usted sepa y tenga la seguridad de que el Perú tiene posibilidades de salir de toda esta lacra política esta lacra política que lo único lo único que merece es ir sin reparos al pelotón de fusilamiento su familia la riqueza que tienen porque el Perú es de usted Porque si no, ¿para qué le piden la elección? ¿Para qué le piden el voto a, a los peruanos? Sobre todo a las comunidades campesinas, ¿para qué se lo piden? Ramón Ramírez Serazo ha sido claro, contundente en ese sentido. Disculpame finalmente, discúlpame, finalmente, amigo Segrega, y tenemos que deslindar con los fascistas militaristas, ¿no es cierto?, este, con el antaurismo, que es la continuación, ¿no es cierto?, de la corrupción militar de la Fuerza Armada. Los militares tienen que estar sometidos al poder civil, así lo dice la constitución de todo el mundo, empezando por la norteamericana. Los civiles son los que tienen el poder y los militares son fuerzas subordinada, no deliberante, pero acá la cosa ha invertido desde la época de Montesinos. Hemos tenido 160 años de, de gobiernos militares, entonces nosotros tenemos que tener claridad, el, el andaurismo es un fascismo, ¿no es cierto?, este, de, de trasnochado que no le da salidas a este país, y ustedes lo han visto ya, es la, si su hermano Ollanta Humana con todo el poder, el apoyo de la transición ha, ha llevado a la quiebra a este país, ¿no es cierto?, ¿qué podrá hacer pues un, un, un, un mayor, no es cierto?, que no tiene la mínima noción de lo que es una, un modelo económico, un plan econométrico, ¿no?, de propuesta para salvar al país, y que se, que se limita a decir que va a aplicar el plan Inca, un plan desfasado que no tiene sentido, digamos, en un mundo de, en, que está en la era cuántica, Necesitamos fabricar robots, ¿no es cierto? Necesitamos fa fabricar nosotros computadoras, te telefonías, satélites, ¿no es cierto? Tenemos que eliminar la guerra porque la guerra no tiene sentido hoy, ¿no es cierto? En un mundo eh, bipolar en estos momentos es imposible la guerra en, en, en, en América del Sur. Las guerras son en los países centrales, porque ese es un negocio en los complejos este, este, industrial y militar, en el Perú una guerra con Chile es absurda, porque tenemos que guerrear contra los judíos, contra los este, norteamericanos y contra los ingleses, así como lo hicieron contra Argentina en la época de las Malvinas, entonces nosotros tenemos que poner acá claridad un, un artículo en la Constitución, para sancionar a todo militar golpista, ¿no es cierto?, e introducir ahí hay una, hay una, hay una cláusula ahí en la Constitución norteamericana, que para mí eso es devastadora, fíjense si introducimos esta cláusula, Jamás habrá golpe de Estado en el Perú, ¿ya?, porque dice, ¿no es cierto?, la, la enmienda, el artículo 14, la enmienda 14, dice, ¿no es cierto?, dice, los Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos, eh, ni ninguno de los 50 Estados reconocen, o, este, ni pagarán deuda obligación alguna que sea contraído para ayudar a una rebelión contra el pueblo de Estados Unidos, ni tampoco, digamos, este... Pagará deudas, obligaciones y reclamaciones porque son ilegales y carentes de sentido. Si le ponemos eso, ninguna deuda externa, ni un contrato este ni podría pasar porque automáticamente sería nulo. Esa es una cláusula anticorrupción que debe estar en la Constitución. Esto está en la Constitución norteamericana, que le faltó a esa Constitución, se debió incluir. Y así como eso hay varias reformas, como la revocatoria, ¿no es cierto?, del mandato presidencial a mitad de periodo de los congresistas antes que antes que los echen digamos vamos a la revocatoria antes de la interpelación vamos a la revocatoria una sola vez a mitad de periodo doctor Ramírez herazo me pide la me, me pide la alta dirección del canal la posibilidad de tener una próxima un próximo programa con ustedes la próxima semana ¿podría ser la posibilidad? lo veo difícil porque estoy ahorita con con, con cuatro universidades como le digo y me he escapado de tengo que, tengo que pagar, digamos, este, la ausencia, porque así tiene que ser. A mí me descuentan las ausencias de, de clase. Doctor Ramírez Serazo, yo le agradezco mucho, mucho la gentileza de haber estado con usted. Un abrazo a la distancia, que, que sigamos en la lucha y siempre por la, por la patria que, que, tanto, que tanto amamos. Un abrazo a la distancia, a doctor Ramírez Serazo, y mucho, muchas gracias por haber estado en directo al grande. A todos los MPC, amigos, hasta la victoria final. Vamos a ganar, vamos a triunfar. Empezamos la segunda etapa, ¿no? la estrategia electoral y la campaña nueva no la inscripción. Tengo la absoluta convicción de que si nos inscribimos vamos a ganar esta elección. Los vamos a derrotar en los, en los sedes de televisión, en las plazas, en las playas, en los parques, en las veredas. No vamos a recorrer todo el Perú. Tengan plena confianza. Muchas gracias, amigos Cerveja.